Ahora, pues podemos ir, ir dando pues, inicio a esta capacitación. Muchas gracias por, por asistir y aceptar esa invitación que le realizamos desde de Gestión Contable, para hablar de todos estos temas pues, de la nómina electrónica. Sabemos que con la información hemos venido como en grandes transformaciones. Primero, como todo lo que vimos con la facturación electrónica y ya la implementación que se va a hacer de de la nómina, digamos, electrónica en Colombia. Vemos también, y como vamos a revisarlo con Paula, que a las autoridades tributarias tienen y van a tener como más información en tiempo real, información para acusar usar. Digamos que la DIAN con este proceso de facturación electrónica ya busca tener también un mayor control tributario en las empresas y, y sabemos, como les digo, la información en tiempo real cada vez va a ser mayor. Eso también, digamos, vamos viendo el proceso eh, de las modernizaciones digitales en las empresas. Eh, con esto, la nómina electrónica, como lo vamos a ver con Paula, le va a ayudar a la Diana a tener mucha visibilidad de los gastos de nómina, pero también de los ingresos de los empleados y las personas naturales que participan en las empresas. Vamos a ver que esto es muy importante y es indispensable como para el cumplimiento de todos los requisitos, porque casi que hay que cumplirlo, digamos que si en un mes no se cumple, el, el gasto de nómina en las empresas podría ser no deducible en ese mes, entonces sabemos pues que digamos es delicado porque obviamente en las empresas se busca siempre y digamos con eficiencia tributaria que todos los gastos, sobre todo obviamente de nómina, que son tan representativos, puedan ser deducibles. Eh, vamos a ver todo este tema de las presentaciones digitales, la presentación de pagos, de novedades que también hay que hacer con información a la vez con los documentos electrónicos individuales. Eh, y todos los pagos pues, que se realizan con los conceptos relacionados con la nómina Pero, eh, las preguntas las pueden ir haciendo por el chat las preguntas que les vaya como surgiendo para que posteriormente puedan ser resueltas eh, Paula va a estar como encargada de todo el proceso de la capacitación de los detalles entonces le doy aquí como la, la palabra a Paula, de nuevo muchas gracias como por la asistencia y y listo, bueno, bienvenidos como a la, a la capacitación del día de hoy. ¿Qué tipo de contratos laborales puede tener una empresa? Para tener presente que, los que los, las personas que tengamos con vínculos con estos contratos son las que vamos a reportar en este soporte de nómina electrónica. Los de contrato a término fijo, a término indefinido o contrato de labor obra. Recordemos que el contrato a término fijo es cuando yo fijo un tiempo eh, en que contrato a la persona, sean tres meses, sea un año, ¿cierto? En algún momento ya después de que se prorroga por tres periodos iguales o inferiores, pasa a ser un contrato a término indefinido, pero sin perder su esencia como contrato a término fijo. El contrato a término fijo, va eh, a término indefinido es cuando yo no no ¿qué? realizo un contrato laboral, pero no define un tiempo en ese contrato, o sea que en cualquier momento se puede dar por terminada. Y el contrato de obra o labor es muy parecido al término fijo y se usa mucho para las empresas que, que trabajan con por ejemplo, en la parte de la construcción, que son trabajos muy puntuales que hay que realizar por un periodo de tiempo específico. Entonces, digamos que ese contrato se usa mucho para, para ese tipo de, de empresas. ¿Qué compone el documento soporte de nómina electrónica? Entonces, como les, les decía, eh, digamos que es como el desprendible de nómina. Allí tienen que ir todos los valores de vengados de nómina, todos los valores deducidos de nómina y el valor total a pagar, que es la diferencia entre los de vengados menos los deducidos, ¿cierto? ¿Cuáles serían valores de vengados que uno reporta ahí? Salarios, horas extras, recargos, comisiones, auxilio de transporte, entre otros, ¿sí? Recuerde que para que tengas muy presente, porque con esto la DIAN también nos va a controlar, y es que como salario no o como pago no constitutivo salario, de salario, no puede superar el 40% del total de la remuneración percibida por el trabajador. ¿sí? Ahora bien, ¿cuáles son las deducciones que deben de ir en ese soporte de nómina electrónica? Salud, pensión, fondo de solidaridad pensional libranzas descuentos por embargos judiciales retención en la fuente entre otros eh, hay que tener muy presente que hay unos descuentos que son normales de ley como la salud la pensión el fondo de solidaridad pensional, la retención en la fuente cuando da base pero en el caso de las libranzas embargos judiciales cuando se les hace descuentos que van para el fondo de empleados estos tienen que estar autorizados por el trabajador y también respaldados por la norma que permita que se puedan hacer esos descuentos eh, es muy importante y como consejo les doy a todos hacer una revisión de cómo se está en este momento liquidando y manejando la nómina porque Recuerden que con esta información nos va a cruzar la DIAN y la UGPP. Entonces, todo lo que, todo de la forma en que se esté liquidando y realizando los descuentos, tienen que ir acorde y acorde con la norma laboral actual, ¿cierto? Eh, como les hablaba, por ejemplo, lo de la parte no salarial que no supere el 40%, como les hablaba de los descuentos, que no hayan descuentos que la norma no permite hacer, ¿sí? o que el trabajador no haya autorizado. Bueno. Eh, esa nómina electrónica, ese soporte de nómina electrónica, hay que generarlo y transmitirlo a la DIAN Uno por cada beneficiario. No es que se haga un solo soporte por toda la nómina de la empresa, sino que por cada uno de los empleados hay que generar un documento y transmitirlo. Si hay notas de ajuste a la nómina electrónica, también se deben de generar y transmitir a la DIAM. Así como la factura electrónica tiene notas de ajuste y notas crédito, en caso de que necesitemos anular una factura o hacerle un descuento o una devolución a la factura, la nómina electrónica también cuenta con una nota de ajuste. O para, el, o para anular el documento que habíamos enviado, o para hacerle correcciones al documento que habíamos enviado. Entonces, esto también trae esa opción, porque muchas veces nos pasa que hemos liquidado la nómina, hacemos la transmisión y todo, pero en una revisión posterior, cuando se está pagando, por ejemplo, aporte, nos damos cuenta que hubo un error en, en la liquidación. Entonces, hay que hacer una corrección. Él permite hacer esos ajustes. La peri periodicidad de la del envío de, de ese soporte va a ser de forma mensual independientemente de la forma en que se pague la nómina yo realizo pagos quincenales de nómina pero no puedo pasar un soporte por cada pago de cada quincena sino acumular los pagos de todo el mes y enviar un solo soporte mensual ¿sí? o las que tienen un periodo de pago diferente ahí empresas que pagan en fechas diferentes a los 15 y los 30. Pero, sin embargo, lo que hay que hacer es acumular todo lo que de primero a 30 de cada mes se le pague y se le descuente al trabajador y pasar el informe a la Dian. ¿Qué plazo se tiene cada mes para la transmisión y validación de ese documento soporte? Los 10 primeros días del mes siguiente al mes en que se pagó la nómina, ¿sí? que se liquidó el pago la nómina. Habla de los 10 primeros días, pero no días hábiles, sino días calendarios, días, días corridos. Al diez, hasta el 10 de cada mes tenemos plazo para enviar ese documento de nómina electrónica o las notas de ajuste a la nómina electrónica. ¿Quién está obligado a generar el documento de soporte de pago de nómina electrónica, Persona natural o jurídica, contribuyente del impuesto de renta y complementario que requiera de este documento como soporte de costos, gastos o deducciones para su procedencia. Les explico, todos los contribuyentes, sea natural o jurídico, que, que declaren renta y recuerde que para que un costo o gasto sea aducible yo lo tengo que tener soportado por el documento idóneo en este caso. ...hasta la fecha en que no estemos obligados a generar, siendo deducible así como lo llevamos actualmente. Pero en el momento en que estemos obligados a generar el soporte de nómina electrónica, este va a ser mi soporte para que todos los gastos de nómina sean deducibles en renta. Entonces es muy importante hacer con tiempo la habilitación y empezar a hacer las pruebas para la generación de este documento porque a partir de que se crea la obligación para cada contribuyente la nómina que no quede soportada por este documento va a ser no deducible en renta que debe contener el soporte de pago de nómina electrónica ¿Sí? Que digamos que esta información tiene que quedar configurada como se hizo con la factura electrónica, pues hay que conseguir un proveedor tecnológico que nos diseñe el documento eh, y que incluya toda la información que a continuación voy a detallar que debe contener ese dicho documento, ¿cierto? Entonces, estar denominado expresamente como documento soporte de pago de nómina electrónica tener apellidos, nombre o razón social. El NI de la persona natural o jurídica obligado a generar este documento, o sea del empleador. Apellidos y nombres, número de identificación del beneficiario del pago, o sea el empleado. El código único de documento soporte de pago de nómina electrónica PUNE que lo genera pues automáticamente con unas especificaciones que más adelante les voy a detallar. Llevar un número que corresponda a un sistema interno de numeración consecutiva asignado por la persona natural o jurídica obligada a generar este documento, o sea, por el empleador. Cuando hablamos de numeración consecutiva, de la misma forma que tenemos las facturas electrónicas, que tienen número consecutivo y eso pues es para su control. Contenido y valores de los conceptos que corresponden a los valores deducidos de nómina. El valor total, diferencia, que corresponde a la diferencia entre el total de devengado de nómina menos el valor total deducido de nómina. Eh, el anexo técnico, documento, soporte de pago de nómina electrónica que contiene las funcionalidades y reglas de validación que permite cumplir con la generación y transmisión de quedar con ese anexo técnico para que en el momento en que se haga la validación no tenga ningún, ningún problema. El medio de pago que la persona natural o jurídica obligada a generar este documento utiliza para realizar la entrega de la contraprestación económica de los servicios. ¿sí? Si es por cheque, si es transferencia, si es consignación. Fecha y hora en que se genera el documento la firma digital de su, del sujeto, de la persona natural o jurídica, obligado a generar este documento. Cuando hablamos de la firma digital, es la misma que estamos usando para firmar las facturas electrónicas. ¿sí? Apellidos y o razón social y número de identificación tributaria, el proveedor de soluciones tecnológicas y la identificación del software. Como les decía, pues, eh, el proveedor tecnológico con el que Van a trabajar este documento que digamos que en muchos casos pueden recurrir al, al mismo con el que están trabajando la factura electrónica y también pues la intención es que sea con el mismo proveedor del software contable para que um, quede como integrado todo en la contabilidad, ¿cierto? No quede la nómina por un lado y, y quede la... La contabilidad por otro y no haya que hacer tantos procesos. Pues esa es la recomendación, pero no es obligatorio que sea así. Que debe contener las notas de ajuste que se verían del documento soporte de pago de nómina electrónica. Estar denominadas expresamente como nota de ajuste del documento soporte de pago de nómina electrónica. Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutivo interno. El número, la fecha utilizada para la generación del código 1 de documento soporte CUNE. Contenido y valores de los conceptos que corresponden al valor de vengado de la nómina conforme lo establecido en el anexo técnico, en lo que yo les hablaba, el total de los de vengado, los salarios, de discriminado ahí, de lo que se esté corrigiendo, ¿cierto? Contenido y valores de los conceptos que corresponden a los valores deducidos de nómina, el valor total de la diferencia, que es el devengado menos lo deducido, el código CUNE, el tipo de nota de ajuste según corresponda, la fecha y hora de generación. Los apellidos, nombre o razón social, nombre o razón social, el NIP del empleador, los apellidos, nombre y número de identificación del empleado. La firma digital también debe ir firmado digitalmente, como se hace con el documento de nómina y, con la, y como se hace con la factura electrónica. El código único de documento soporte de pago de nómina electrónica que está reemplazando la nómina de documento. ¿Sí? Con el que va a quedar definitivamente. Bueno, esto lo paso porque es lo que yo les explicaba al principio: que con, eh, con la nota ajuste lo que hacemos es o reemplazar la información, hacer correcciones a la información eh, enviada inicialmente con el documento soporte de nómina electrónica o hacerle correcciones y ajustes a ese documento inicial. ¿Sí? Eso es lo que hace la nota de ajuste. Primero, se debe de hacer una habilitación, que para ello hay un calendario que está, que está organizado de acuerdo al número de empleados que, con los que cuente cada una de las empresas. Entonces, la fecha para la habilitación para todas las empresas, independientemente del número de empleados, es el primero de agosto del 2021. Esa es la fecha en la que hay que iniciar el proceso de habilitación. Si lo hacen antes, mucho mejor, o sea, como para no dejarlo para última hora. Y ya, de acuerdo al número de empleados, hay una fecha para iniciar la generación y transmisión y envío pues a la DIAN, ¿cierto? Entonces, eh, cuando la empresa tiene más de 250 empleados, la fecha es el primero de septiembre, entre 101 y 250 empleados, el primero de octubre, entre 11 y 100 empleados, el primero de noviembre, y entre 1 y 10 empleados, el primero de diciembre. Este es el último calendario, como les decía, en la primera resolución hay un calendario que fue modificada por la última resolución que eh, sacó la Dian. Ya hay un calendario permanente, ¿sí? que no tiene fechas, pero digamos que esto es para las empresas que, que, que sean nuevas y que se vayan creando en el camino y que deban hacer el proceso. Entonces, después de, de, de haberse creado la empresa, tienen dos meses contados para empezar a hacer para hacer la habilitación y para hacer la transmisión del documento a la DIA. ¿Qué beneficios trae el documento soporte de pago de nómina electrónica? Poder usar los costos y deducciones relacionados con nómina validados por la DIAN en la declaración de renta. Como les decía al principio, pues lo que tenemos, la nómina que tenemos soportada por este documento la podremos llevar como deducible en renta, ¿cierto? Desmaterializar comprobantes fiscales para facilitar la consulta y trazabilidad. Acceder a mejores servicios electrónicos, devoluciones automáticas y declaraciones sugeridas. Mantener actualizada la información de costo, deducciones e impuestos descontables reportados a la DIAN. Eliminar trámites administrativos como certificar los desprendibles de nómina a sus empleados a terceros interesados. Ellos se podrán verificar directamente a la DIAN. ¿Qué busca la DIAN también con esto? Uno, pues ya la, ya antes cuando un empleado iba a hacer un crédito en el banco, le pedían el desprendible de nómina. Ya con, con esta nómina electrónica, el banco ya entra directamente a la DIAN y puede realizar la consulta de esos desprendibles, ¿cierto? Ese sería como uno de los ejemplos de cuáles son los beneficios que trae. Digamos que eh, también va a ayudar en el momento como ya prácticamente la, muchos documentos si no es el casi el 100% van a terminar siendo electrónicos eh, esto va a ayudar en el, eh, para las devoluciones de saldos a favor con la DIA, porque ya se van a hacer de manera automática ya no hay que reportar una cantidad de información que actualmente se tiene que reportar para esa devolución sino que ellos con estos documentos hacen el cruce de información con nuestras declaraciones. ¿sí? Entonces, eso va a facilitar ese proceso. Y también van a mantener ellos actualizados y cruzando toda la información que necesiten, como les decía, tanto en la parte fiscal va a cruzar la DIA como en la parte de pago de seguridad social va a cruzar la UGPP la información que se reporte en estos soportes de pago de nómina electrónica. Bueno, ¿cuál es el primer proceso? Digamos que todo el proceso de habilitación, transmisión y envío y validación es el mismo proceso que, es, que se está realizando y que en su momento se realizó con la factura electrónica. Primero hay que hacer un proceso de habilitación que se hace directamente en la página de la Dian, ¿sí? Entonces, se entra por el sistema de facturación, se elige el pago de nómina electrónica y ahí se hace la habilitación. ¿Qué conlleva la habilitación? Conlleva hacer unas pruebas, ¿cierto? Hacer unas pruebas previa a la generación eh, para saber que el documento sí se está generando bien, que la información sí está saliendo como debe ser, que cumple con todos los requisitos técnicos eh, que la dian solicita entonces se hacen primero toda esa serie de pruebas ya cuando esto está listo ya se empieza a hacer la generación no necesariamente para la generación hay que esperar a la fecha de que la Dian estipuló si lo queremos hacer antes lo podemos hacer antes como muchas empresas lo hicieron con factura electrónica ¿sí? Y como les digo, lo importante es que la generación se haga o en la fecha en que se estipula en el calendario o antes, pero no posterior, porque si lo hacemos posterior, estamos haciéndolo en un plazo mayor al dado y la nómina que paguemos en ese, en ese tiempo, eh, que había la obligación de generar el documento, al no generarlo, esa nómina se me vuelve un gasto no deducible en renta. después de la generación que se hace se hace la transmisión y se hace la validación pues con la dian y esperar el documento de confirmación lo mismo que pasa con la nómina electrónica yo puedo ver con la factura electrónica yo puedo generar el documento pero si no hago la transmisión y no espero que me llegue la validación, se tiene como no presentado, entonces pierde validez ese documento. Entonces hay que ser muy cuidadosos con este proceso, como lo estamos haciendo con la factura electrónica, de hacer todos los pasos completos. La generación, revisar que cumpla con todos los requisitos, que no esté faltando nada. Eh, hacer la transmisión y esperar que llegue la validación y confirmación del envío. Si tenemos algún problema para transmitir el documento porque hay problemas tecnológicos, después de que se solucionen los problemas tecnológicos, tenemos un plazo de 48 horas contados a partir del día siguiente en que se restablezca el sistema para hacer el envío de este soporte de nómina electrónica. ¿sí? Lo mismo pasa en caso de que yo tenga dificultades, ¿sí? eh, De que yo tenga dificultades con, con mi programa, ¿cierto? Que ya los, las dificultades sean, sean propias para el envío de la nómina, también cuento con esos 48 horas para enviarlo, pero... Eh, como siempre lo recomienda la Dian cuando nos ha pasado con lo de la factura electrónica es tener todo soportado y justificado porque fue la demora en el envío de, de la del soporte de nómina electrónica. ¿sí? Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna consulta. Eh, como recomendación, es muy importante. Yo tengo varias preguntas. Sí, señor. ¿Cómo estás, Paula? Mucho gusto, Juan Esteban, de Alfa. Eh, Juan Esteban, Paula. buenos días. Mucho gusto. Bueno, primera pregunta. ¿Qué pasa? Si yo, por ejemplo, si el pago de la nómina no lo hice el 30, sino el primero de junio, por ejemplo, digamos que fue el lunes 31 festivo, domingo 30, sábado 29 y viernes 8. Yo no pagué la nómina el viernes, yo pagué el lunes primero de junio, esa nómina quedaría como si yo en junio pagaba y solo una. O el primero de junio reportar un gasto de más. Digamos que independientemente de junio, con cierto, eh, en Junio para de mayo, en la información que que reporte como tiene, tiene plan de junio para es que paga, pagado pagado en pero causado es, es causado que el, que vamos al principio evidentemente tenga de que pague después quincenal de, todo hay otros que pagan 15 y no porque hacen unos test diferentes eh, esa inscripción a la de, sí. eh, o sea inscribir al inscribir no sé yo un, eh, algún documento como cuando lo hicimos con nómina letra que además cobraban por eso inscripción es simplemente inscribirnos y pues, registrarnos o, como nómina electrónica y La habilitación, a ver, lo que pasa es que el que le cobra el que le cobra en su momento fue el proveedor tecnológico para la factura, para los que lo hacen con proveedor tecnológico. Si no se hace, porque la DIAN como tal, la DIAN no cobra. Los que están haciendo factura electrónica, la DIAN lo están haciendo por, por lo mismo, porque la DIAN no cobra, ¿cierto? No cobra por ese servicio. Pero el proceso de habilitación, por ejemplo, que es lo que para usted sería como una inscripción, eso no lo cobran. Sí. Lo que se cobra es como la implementación del documento, como el diseño, como donde yo voy a generar el documento, que es el que voy a transmitir. Así como muchas empresas lo están trabajando con el software tecnológico y no directamente con la Dian. Eh, ellos serían los que le cobran a uno, cierto, por ¿Y en prestarle este caso, ese servicio electrónica, este la... pero la DIAN en este momento no habilitado. O sea Nos, que sí o sí hay que contratar un a proveedor electrónico. Sí, proveedor yo creo que nivel. más adelante sí hay que contratar un proveedor. Más bueno. adelante tendrán desarrollado pues ese proceso, pero sí o sí hay que contratar el proveedor. Eh, pregunta para Andrea: ¿A G se va a prestar este servicio? Digamos que ahí Juan con respecto pues a todo este tema de nómina electrónica realmente se está pues haciendo directamente con los proveedores del software eh, para el manejo igual que con con electrónica. Ya obviamente si ¿sí necesitan algún apoyo con respecto a temas de la de la implementación. Y el manejo y lo, lo revisamos. El servicio de montales es, y reportes en el electrónico. No, digamos que con algunos y tenemos de outsourcing de no, que incluso manejamos las planillas pila y eso, sí. ahí todo el proceso de. de... nómina leca cuando tenemos el outsourcing sí, de nómina lo podemos revisar también como el enlace sería el de ustedes conta ahí eh, ahí revisaríamos Juan si por ejemplo con el con el proceso de, de Sigo si se puede hacer el enlace o el que maneja directamente la empresa lo revisamos como eh, lo que quede mejor ah, sí. ah. ah bueno eh, ah. no esas eran como mis preguntas muchas gracias a las dos de todas maneras, pues las diapositivas se las vamos a hacer llegar al correo para que las tengan y cualquier inquietud o, o comentario pues adicional que vayan teniendo, eh, estamos como muy atentos. Uh -huh. Muchas gracias. De pronto, digamos que las diapositivas tienen mucha más información, pero yo traté de no leerlas tanto, sino que el material se elaboró también para compartírselos y que sea de consulta para ustedes. Lo que quise fue pues, explicarles más el tema, eh, más en palabras cotidianas que pegarnos pues tanto a la norma para que sea más, más claro para todos. Es importante también que nos vayamos preparando y en su momento haremos la capacitación porque el documento soporte que actualmente estamos trabajando eh, para no olvidar a facturar, también va a ser electrónico. La DIAN pues tiene plazo eh, hasta este año para, para hacer pues todo el montaje de ese proceso y también lo vamos a trabajar de manera electrónica. Con o sea, los, los mismos requisitos de deportes, para no obligados de a facturar. Van a ser también electrónicos. Exactamente. Por eso les hablaba que la DIAM va a llegar un momento donde va a tener el 100% de la información de manera electrónica, entonces muchos procesos ya van a ser muy automáticos porque ellos ya van a contar el día a día con esa información, ¿cierto? Con toda la información que tenemos en nuestra contabilidad. Tanto de los ingresos, porque yo lo que facture lo voy a facturar electrónicamente, como de mis compras, porque cuando le compro a un obligado a facturar me va a dar factura electrónica. Y si no está obligado a facturar, yo le voy a hacer documento soporte. Y como va a ser electrónico, entonces ya ahí ya va a estar toda la información cruzada. Lo que, lo que faltaba, que era la, la nómina, la nómina que son los gastos laborales, ya también va a quedar con documento electrónico. ¿sí? Si tienen alguna otra pregunta. El Paula, proceso, con mucho gusto, el proceso a seguir ahorita eh, por recomendación de AGS, eh, empezar pues con la, con la cotización del proveedor tecnológico, ¿cierto? Como se hizo en su momento con la factura electrónica, eh, para tener pues el que más se ajuste a nuestras necesidades, también a la parte económica y ya para empezar a hacer lo de la habilitación y las pruebas que, que se requieren. Y también como recomendación que nosotros pues para las empresas que prestamos los servicios es un proceso de, de auditoría de las nóminas, de revisar que si se estén liquidando actualmente con el cumplimiento de toda la parte legal, si hay que hacer sus recomendaciones, pues se estarán realizando en su momento eh, para que se hagan los ajustes y las correcciones pertinentes y para que no haya dificultades más adelante en el cruce de información con la vía. Si alguien más tiene alguna pregunta, con mucho gusto. Paula, buenos días. Eh, con Blanca Mocada, yo le pregunto: ¿cuándo es que, para qué fecha quedó en definitiva la, la presentación la implementación ya lista para transmisión a, a la DIAN? Bueno, miremos el calendario. Eh, para habilitación, como les hablaba, hablado, la habilitación para todas las empresas y todas las entidades. Es a partir del primero de agosto, pero ya para empezarla a generar y transmitir a la DIAN es de acuerdo al número de empleados, ¿sí? Eh, hogares Claret, ¿con cuántos empleados cuenta Doña Blanca? Por ahí entre 600 y 700. ¿Entre, perdón? 600 y 700. O sea que debe empezar a generar y transmitir la nómina electrónica a partir del primero de septiembre de este año. Perfecto. Okay. En, en, en ¿La generación del documento es uno a uno? O sea, Uno por cada empleado. No se puede hacer como un paquete completo de toda la nómina, no. Por cada uno de los empleados se debe generar un documento, o sea, queda individual y también por lo que hablábamos, porque en caso de que el empleado necesite su desprendible, pues puede entrar a la página de la Dian y consultarlo, o en caso Después de que no. Después subir un lote que pues o sea, digo yo el lote, el lote no no permite, tiene que ser uno a uno como la factura electrónica. Exactamente, el mismo proceso como factura electrónica, que se hace por cada por cada cliente. Sí, sí. Gracias. Con mucho gusto, doña Olanda. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Listo, yo creo que podemos ir dando, Paula, terminado. Muchas gracias sí. a todos por la asistencia. Y como les hablamos, les enviamos como la presentación para que tengan todo el detalle y cualquier duda. Uh -huh. Listo, gracias. muchas gracias. Muchas gracias a todos por la asistencia. Y de igual manera, cualquier duda que tengan, yo estaré atenta y en su momento les sacaré el espacio para aclarar.